Ya volvemos con. El show de Patricio Estrella. ¿Alguien sabe por qué Lily está tan rara? Parece un poquito enojada, ¿no? Cero paciencia. ¡Ah! Sí, está así porque todavía no llegan los nuevos episodios de The Loud House. Pero eso pasa, te sientes algo irritable. Pero tranquila, Lili, traigo excelentes noticias. Nuevos episodios de The Loud House. Hoy, 5 de la tarde, Colombia. Escúchame, Solo en Nick. Bob Esponja no es... Sabemos que sos el protagonista de tu propia historia y queremos que disfrutes de la mejor velocidad y el mejor entretenimiento. Claro Hogar Triple con 15 megas de Internet, Claro TV, Línea Fija y Claro Video por 219 quetzales al mes. Además, llévate una laptop Huawei de 14 en cuotas. Contratalo en puntos de venta. Alcanza todo con el Internet más rápido. ¡Claro que sí! Queremos que disfrutes de los mejores equipos en cuotas Laptop Huawei D14 Laptop HP HP All-in-One Al contratar Claro Hogar Adquirirlos en Tiendas Claro Alcanza todo con el Internet más rápido ¡Claro que sí! El especial que viaja por todas las temporadas y por todas las facetas de Henry. ¡Mira, lindas chicas en la playa! Uh... ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! Me estás preguntando Me de chicas que no existen. Especial Universo Danger. Hoy, seis y media de la tarde, Colombia. Hola, soy Terrence Little Gardener de Fuerza Danger. ¡Hablemos sobre mí! Muchos piensan que Little es mi segundo nombre. Pero no, en realidad Little Garden J es todo mi apellido. Me gustan los videojuegos y jugar con figuras de acción. Si yo no fuera actor, tal vez estudiaría algún tipo de ingeniería. Mis disfraces de superhéroe los haría quitando el resto de mi ropa interior y la convertiría en capa. <risa> Me gusta un poco de la Fuerza Danger. No te pierdas Danger Force. Y la Fuerza Danger. En Nickelodeon. Gira la Conoce a Portachono. Me he estado ejercitando. Mm. ¿Lo ves? De mi lucho. Ah, ah, ah, ah. Conoce a Pitufina. Y... Pitufina, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo este libro. Sonríe hasta llegar al Pitufi éxito. ¿Tú conoces el poder de la sonrisa? Conoce más de los Pitufos en Nick. Estamos de vuelta con El Show de Patricio Estrella. Trabajos molestos. No hay nada como una relajante mañana con oh. Aún.